Trece colonos es un mercado gastronómico, o sea que cuentan con distintos tipos de restaurantes dentro del mismo. Ubicado en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, tiene un concepto el cual se remonta a la historia, ya que los primeros trece colonos en llegar a México a través de la ciudad de Matamoros, venían en carretas, las cuales eran usadas para transportar comida y bienes. Hoy en día ellos son carritos, los cuales brindan la misma facilidad de espacio y tiene su trasfondo histórico. Por eso son ideales para los nuevos 13 colonos. En 13 colonos puedes encontrar comida mexicana, japonesa, americana y vegana. Así mientras tú pides tu doggy loco con todo, tu amigo obsesionado con el gimnasio puede comer más sano y tu amigo Taku puede comer sushi con su amiga Kapoper. En el momento que podemos encontrar un mayor conglomerado en el recinto es en la tarde noche, pero hay algunos puestos que abren desde las 4 pm. El concepto es bastante bueno y agradable. En casos de familias con distintos gustos, se puede acudir a 13 colonos y que todos puedan comer lo que deseen. Y esos es 13 colonos, una asociación de restaurantes donde puedes probar variedad, ver algún evento deportivo o cultural en su pantalla que es un proyector, y pasar un buen día o noche con los amigos y la familia. Espero que este video les ayude a decidir dónde comer o cenar. Nos vemos en el próximo video de Turimoros. Hasta la próxima y adiós. Espera, todavía no te vayas, antes de nada quería hacerte una recomendación musical sobre una banda aquí de Matamoros, esto ya está siendo grabado fuera de guión y todo por el estilo, pero creo que tienen un gran sonido que te puede encantar, te invito a que los, a que los escuches, se llaman Tronautas y te dejo un pedazo de un clip de ellos aquí de fondo, te dejo sus links en la descripción, a sus redes y su canal de YouTube, ahora sí, nos vemos en el próximo video, adiós. lo no notaron? Quizá el audio no está sincronizado con el video, y eso fue mi culpa, ya que este video al grabado en vivo y realizarse en un lugar pequeño como pueden apreciar, no se escuchaba demasiado bien que digamos, así que no usé el audio de origen. Utilicé el audio de una de sus canciones ya en versión estudio, para que se pudiera apreciar mejor la calidad y su entrega que dan en la música. Una disculpa por el problema, pero ¿recuerdan que dije que no estaba dentro del guión? Nos vemos en el próximo video, adiós.